Hoy queremos eh, hablar en esta ponencia de ecología y de cambio climático, pero no solo de lo que esté pasando con cifras, sino también intentar aportar una, una mirada desde la política y, sobre todo, desde la sociedad, no, para ver también qué podemos hacer. En este ámbito es una cuestión que como ya sabréis eh, trabajamos en Podemos Aldugu Euskadi desde el eje verde de que estructura nuestras eh, políticas en materia ecológica y medioambiental y pensamos también que estas ponencias pues son interesantes eh, para que la militancia muchos de aquí sois militantes también veo eh, concejales y algún cargo público que nos representan las instituciones para que bueno, a través del debate pues, podamos eh, reflexionar, coger ideas e ir creando también eh, propuestas. Decía, para ir entrando en, en materia, estamos ahora mismo en una situación de, de emergencia eh, climática y... Podemos poner un punto de partida en, en la cuestión climática a nivel internacional, en la COP eh, de 2015 en, en París, en donde se estableció un objetivo de no superar ese eh, grado y medio de incremento de la, te, de la temperatura a nivel eh, global, eh, que es el que marcan los científicos, a partir del cual pues no entraríamos en un punto de no retorno y donde los escenarios eh, ya serían impredecibles. No, no quiere decir que cuando... ¿Podemos subir la temperatura hasta ese punto sin que pase nada? ¿no? Quiere decir que a partir de ese punto ya los escenarios no se pueden predecir ¿no? en qué va a pasar. Eh, pero y hace poco hemos tenido la, la COP26 en Glasgow. Yo no sé si tú, Juancho, tuviste la oportunidad de estar este año. ¿sí? Eh, Quizás nos podamos empezar y nos cuentes eh, ¿qué, qué te ha parecido lo que allí se ha hablado y sobre todo ya que tú estás en, en, la, en el Congreso si los gobiernos están a la altura incluido el nuestro. Bueno, egunon, ta eskerrik asko. Pues que en AVM beti eta bueno, eh, esker, que es que Greenpeace y eta Surfery va hemen eh, gurekin egoteagatik. Mm, vamos a la COP pues primero me, primero me gustaría eh, reflexionar un poco sobre el camino hasta, hasta esta COP, no, porque yo mmm, siempre ya últimamente digo que las cumbres del clima ni nos salvarán ni nos condenarán. Las cumbres del clima no son más que la, no son más que la mmm, digamos que la, el espejo de las políticas que hacen los gobiernos. ¿no? Entonces... A mí, para mí hubo un punto de inflexión que, que fue desastroso, que fue la cumbre de Copenhague, porque ahí a, pasaron muchas cosas, pero entre otras se perdió algo que hasta entonces teníamos, que era que los acuerdos tenían carácter vinculante. Y creo que eso es fundamental, ¿no? porque, porque al ser vinculantes obligaban a los gobiernos, y por ejemplo el protocolo de Kioto era vinculante, etc. En, a partir de Copenhague se pierde esa vinculación y de hecho en 2015 se llega al acuerdo de París, en el cual se da la paradoja de que lo único vinculante es el objetivo. Es decir, el mundo se junta eh, en, en, en un acuerdo que establece un, un objetivo que sí es vinculante, nos vinculamos a que la temperatura no debe subir más de 1,5 grados centígrados, pero, sin embargo, luego no hay ninguna herramienta para que los compromisos de los países también sean vinculantes. Y, entonces, eso es lo que nos está llevando al, al problema que estamos teniendo en esta, que hemos tenido en esta COP. ¿Cuál es el problema fundamental desde mi punto de vista? Que necesitamos una ambición para llegar a ese 1,5 grados centígrados, para no superar ese 1,5 grados y sin embargo eh, estamos en este momento, según Naciones Unidas, en 2,7 grados centígrados de aumento por la falta de compromiso de los países. Entonces, ¿los gobiernos están a la altura? No. Yo creo que, que es evidente que no porque, porque no, hemos, no hemos alcanzado. Yo creo que, lo, lo que para mí es más relevante en este momento, precisamente por esa falta de vinculación, es la importancia de la política en la acción climática, ¿no? de la política a todos los niveles, de la política municipal, de la política autonómica, de la política nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cumbre del clima se han firmado varios acuerdos interesantes sobre, meta sobre reducción de las emisiones de metano, sobre reducción de... de la, para la eliminación de la destrucción de los bosques. Hay un compromiso para, para dejar de producir coches de combustión en el año eh, 2035. Es decir, que hay compromisos interesantes, pero son solo papeles. Es decir, no hay ninguna obligación que vincule a los gobiernos más allá de, de lo que es esa firma. ¿no? Entonces, eso lleva a, a que esos acuerdos tienen que ser recogidos por las distintas instituciones políticas y convertidos en políticas reales. Y esa es para mí la clave, ¿no? Es decir, tenemos que coger todo eso que se ha, que se ha hablado y no, dejar que, y no dejar que simplemente se pierda, sino que se convierta en políticas reales, ¿no? Y todas las políticas tienen que ser climáticas. O sea, tiene que haber una transversalidad en las políticas. No puede ser que estemos, por un lado, trabajando en, trabajando en establecer unos objetivos, en, en, en, por ejemplo, en la producción energética, pero que luego nos dediquemos a promover la ampliación de aeropuertos, nos, nos dediquemos a, a, a la ampliación de puertos, a políticas que en otros ámbitos, que no sean exactamente el ámbito climático, que, que vayan a ese aumento de las emisiones. ¿no? Por lo tanto, eh, creo que tiene que haber un compromiso real de que efectivamente estamos en una emergencia climática, cosa que yo creo que está un poco lejana, porque aunque, aunque se hable de ello, realmente si comparas el esfuerzo que se hace... En la lucha contra el cambio climático, en comparación con, con, pues con el esfuerzo contra el COVID, por ejemplo, ¿no? no estamos al mismo nivel y estamos en emergencia climática. Y todos sabemos que, que los impactos del cambio climático van a ser mucho más devastadores. ¿no? Entonces, los esfuerzos tienen que, ser, tienen que ser transversales y tienen que ser inmediatos. ¿no? Entonces, yo creo que la, por, por concluir ¿no? esta primera intervención, la, la cumbre de Glasgow... Pues no fue, para mí, no fue ni, ni una gran cumbre en la cual eh, se sacaron muchas cosas, ni tampoco un desastre. Fue simplemente una reunión de gobiernos y yo aquí también quiero hacer una reflexión. Yo no, no cuestionaría las COP como tales, porque son reuniones de gobiernos y yo creo que es bueno que 200 gobiernos se reúnan para hablar del clima. Creo que es bueno y que es necesario, porque hay que tener en cuenta que para hablar de otras cosas se reúnen constantemente, para hablar de para hablar de política energética, para hablar de comercio, para hablar de economía, para hablar... de eso están hablando constantemente. ¿no? Entonces, que se reúnan 200 gobiernos para hablar de clima es, un, es una acción de política multilateral, que nosotros defendemos la multilateralidad, es decir, que la política internacional no quede en manos de los grandes imperios, por decirlo así, y, por lo tanto es, y además se habla, de, se habla de cambio climático. Por lo tanto, el problema no es si COP o si COP no, el problema es... Si hay voluntad política, y lo resumió muy bien el secretario general de Naciones Unidas, que dijo no hay voluntad política global suficiente, yo creo que eso resume la situación. El problema no es que los gobiernos se reúnan, el problema es que los gobiernos se reúnen sin tener voluntad de llegar a donde hay que llegar, ese es el problema. Y de ahí la importancia de la acción política, de la movilización ciudadana y de la, y de la presión social y de, recuperar, y de recuperar un poco esa, esa soberanía que había antes y que desgraciadamente se ha ido perdiendo porque el poder de las empresas cada vez es mayor. Y ya con esto acabo de verdad, porque la representación más importante que hubo en, en Glasgow fue la de la industria de los combustibles fósiles. Era la delegación que tenía más gente, que tenía 500 personas. Entonces, eso solo se puede contrarrestar con una acción ciudadana decidida. Vale, eh, gracias. Nos comentaba, eh, Juancho, bueno, esa necesidad de, de esos acuerdos que se alcanzan, no cogerlos y convertirnos en, en, en políticas, efectivamente. Eh, por vuestra parte, eh, vale, perdón, eh, tanto Laura como Lorea, desde las organizaciones eh, ecologistas, sé que habéis tenido una visión también crítica en, algún, en algunos aspectos de, de esta cumbre y de las eh, anteriores, eh, ¿Desde vuestra óptica creéis que tienen sentido estas cumbres? No sé quién de las dos quiere empezar. La que... pues, pues muy buenas a todos y muchas gracias eh, por la oportunidad de, de ofrecernos estar aquí. Eh, sí que es verdad que, que no, no lo tengo suficiente, ahora, ahora, ahora no, sí, suficientemente cerca. Pues, <ríe> bueno, Igualmente, muy buenas a todos y gracias por la oportunidad, decía. Y no sé si vamos a poder aportar mucho después de escuchar a, a, a Juancho, porque me da la sensación de que estamos muy en la misma línea todos y que, de alguna manera, aunque quizá no sea la velocidad, Juancho, a la que, a la que deberíamos de, de estar viajando en este, en este trayecto y en este viaje, sí que es fundamental, en mi opinión. Porque es que si no hay COP, que era un poco la pregunta, ¿no? Si, si no hay estos, estos convenios y, y, y estos encuentros, ¿qué nos queda? Es que no nos queda nada, es que es la alternativa y, y, y igual no va a la velocidad que, que, que deseamos y con el compromiso, como está diciendo Juancho, que, que necesitamos, con, con ese mayor compromiso a nivel político y a nivel social, que creo que ahí también pecamos un poquito todos. Pero en cualquiera de los casos, sí, es, es, es evidente que, que, que tenemos que, que remar en una misma dirección y que la COP, de alguna manera, son, son esas pequeñas paradas que en este largo viaje hacemos... Un poquitín para mirar a los lados y ver qué, qué necesitan esos otros países con los que queramos o no, tenemos que ir de la mano. Es que no nos vale si es China la que más contamina, no nos vale si o si ha sido, porque además es que esto de, de, del cambio climático... Yo creo que es algo que se tiene que ver en una línea del tiempo mucho más amplia y a lo mejor ahora hay países que están fomentándolo de una manera más o no, pero es que nos tiene que dar igual, es que tenemos que quitarnos ya esas, esas, esos dedos tan acusicas de estar todo el rato constantemente diciendo qué país sí, qué país no y tenemos que remar en una misma dirección y buscar soluciones conjuntas y creo que la COP tímidamente son esos esas paradas que hacemos en este viaje, como os decía, para, para procurar mirar a los lados y empujar más si este país necesita o no necesita eh, cambiar eh, y transformar sus industrias su, y tenemos que remar en esa dirección. Decía hasta el principio, es un grado y medio en el mejor de los escenarios. O sea, el último informe de, de nuestros expertos, de, del panel intergubernamental de cambio climático, que fue en agosto o así, no nos decían eso. O sea, que en el mejor de los escenarios, un grado y medio de promedio a nivel global va a aumentar el planeta. Pues, ¿dónde quedan ahí los, los sumideros? Ese de CO2 que tenemos, que son nuestros ecosistemas naturales, estos... Sumideros de, de absorción es donde tenemos que poner además también el, el, el foco de, de alguna de las maneras. ¿no? Eh, en estos lugares naturales que, que además perversamente los destruimos un poco también con, con por eso decía, intentaba decir que de manera individual, como colectivo, necesitamos de, asumir esa responsabilidad. Porque somos consumidores de, de, de estos territorios, de estos eh, sumideros de CO2, que como os decía, que son las selvas, o sea, no dejan de ser las selvas, los bosques, las marismas, los, los fondos marinos, eh, nos los estamos cargando con nuestra forma de consumir, con nuestra forma de vivir y no nos importa, no sé si mucho o poco, pero pero joe, todos, a todos nos apetece, pues digo el chuletón, pero quién dice, yo qué sé, el, el, el, todo, ¿no? el, el, la manera. Pues igual tenemos que, que, que asumir un poquitín esa responsabilidad, mirar, mirar hacia el interior y, y ver hasta qué punto somos eh, parte de, del problema y sobre todo parte de la solución, de esa demanda a la que apelaba eh, eh, Juancho. Es, es, es impepinable, yo creo que sí que, que es importantísimo tener claro a nivel biodiversidad eh, qué hacen estos, eh, eh, estos lugares, estos, es, es, <risa> hablaba de biodiversidad porque se me viene a la cabeza constantemente la, la palabra biodiversidad, pero es que estos son los subideros, como os decía al principio, de, del CO2 que nos los estamos cargando, que en ese proceso de, de, de destrozarlos, además estamos generando más CO2 y esto al final eh, eh, nos da como un resultado, un un sistema completamente contaminado, ¿no? Y entonces hay que echar el ojillo ahí y esperar que en la COP, de esta COP ha salido el, eh, uno de los anuncios que tú decías, eh, ha salido el anuncio de stop deforestación eh, para el 2030, que no sé yo si para el 2030 va a haber o no algo que deforestar a este paso, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, y además, ¿qué son anuncios? Tú has hecho ahí una... una, un, una par en la Copa hay distintos grados de, de compromiso. ¿no? Por un lado están los compromisos que se asumen de alguna manera e, e, y que ratifican casi todos los países o, to, o tienen que estar ratificados por todos los países. Pero es que luego hay anuncios, anuncios que lo firman algunos países. Este de stop de deforestación lo ha firmado eh, entre otros China y Brasil. Pero como digo, son anuncios que no llegan a un nivel de compromiso. ¿cierto? Y, y esto supone que... que, que jo, eh, pues lo que estábamos diciendo, o sea, ¿qué tibieces son estas de anuncios en los que solamente una parte de los países ratifican? Entonces, bueno, hay que decir que sí a la COP y hay que decir que sí son esos lugares de encuentro, pero, pero hay que meter muchísima más caña, hay que meter muchísima más caña y mirar, como decía, pues por, por, por mi parte, que, que igual reivindico la, el, el mirar un poco más hacia la biodiversidad y hacia las aves y hacia los, la fauna y la flora, ¿no? Que es Trabajo en SEO y es verdad que a lo mejor de dentro del grupo pues somos un poco frikis, ¿no? Estamos todo el día ahí mirando arriba al cielo, pájaros. Ahora aquí al entrar veía una pareja, no sé si... Una pareja de cernícalos que está posada en, en el extremo de este edificio, qué bonito, y que decía, jo, qué chulo. Y la gente sabe, la gente es consciente de que comparte además de compartimos con otra, con otra cantidad de seres vivos. Pues yo no tengo tan claro ese, que la economía y la sociedad vayan siempre de la mano del medio ambiente. Así que, bueno... Ahí paso Lorea, tú igual puedes aportar desde... Bueno, o sea, yo creo que mis comentarios... Bueno, eh, Lenny que y Esquer, con bidatza tú eh, bueno, has sentitzen, una ¿no? eh, Muchas gracias a todas por invitarme y, y estar aquí escuchándonos. ¿no? Eh, mis comentarios creo que van a ir muy en la línea. ¿no? Desde Greenpeace también consideramos que que las COP son importantes, precisamente, ¿no? porque son un sitio donde los estados se reúnen, discuten y llegan a ciertos acor acuerdos, ¿no? Y, y, y... Y en, en cierta manera eh, los estados, los gobiernos son quienes realmente también tienen en gran medida la capacidad para generar los, eh, los cambios prof tan profundos que necesitamos. ¿no? De, de, de llegar a, a, a acuerdos, compromisos, establecer medidas realmente atrevidas que generen un cambio de modelo profundo. Lo que pasa que es la realidad, ¿no?, que nos encontramos, que es que, que, que una tras otra están siendo decepcionantes, ¿no?, esperábamos este año que, que esta COP fuese crucial para poder reducir la brecha en esas emisiones, ¿no?, para poder cumplir con el Acuerdo de París y limitar la, la, la subida de la temperatura media a un grado y medio, y, bueno, sabemos que con los acuerdos actuales y las medidas actuales, pues posiblemente lleguemos a, a una subida de tres, tres grados. Aún así... Eh, pues eso, siendo insuficientes, también consideramos que, que ha habido puntos positivos, ¿no? por así decirlo. Por primera vez eh, se ha puesto sobre la mesa, aunque luego el acuerdo se ha ido debilitando, la necesidad de acabar con la quema del carbón. Eh, se, ha, se ha admitido la necesidad de reducir las subvenciones a combustibles fósiles. Eh, grandes potencias como. China y Estados Unidos han anunciado su intención en comprometerse con eh, empezar a reducir más, eh, más, bueno, ¿no? más contundentemente las, las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque, bueno, ¿no? como decíamos, son, son esos anuncios que, que luego no sabemos a dónde llevan. ¿no? Habrá que ver... Eh, bueno, si, si, si luego esa voluntad se, se traduce en medios. ¿no? Antes hablaba Laura de, del compromiso de deforestación, que Bolsonaro lo haya firmado, ¿no? eh, da un poco a entender ¿no? qué tipo de acuerdo es. ¿no? Si a él le ha resultado tan fácil firmarlo, será porque bueno, realmente igual no se ha comprometido a tanto. ¿No? Eh... Entonces, bueno, otra de las partes positivas de esta COP es también que se, que se ha admitido que hay países que ya están sufriendo en primera línea eh, los peores efectos del cambio climático. Y entonces, que, que hay que aumentar la ayuda que se le da a estos países países más vulnerables para adaptarse al cambio climático. Sin embargo, nuevamente, pues en aquella época se, se prometieron casi 100.000 millones de euros para ayudar a, a estos países y estamos muy lejos de, de generar estos fondos y, y destinarlos adecuadamente. Entonces, un poco por resumir, también avanzamos, pero demasiado, demasiado lentamente. ¿no? Creemos que la sociedad civil eh, no va a aguantar mucho más eh, acuerdos tan flojos como el alcanzado en la, en la COP de este año. Eh, y otra cosa importante a señalar en las COPs, que es verdad que es muy negativo que, que haya casi más representantes de las empresas fósiles que de representantes de gobiernos, también eh, quería señalar lo importante de lo que ocurre también a veces en la, eh, a las puertas de la misma COP. ¿no? Porque si bien es un lugar donde se reúnen gobiernos y, y empresas, etcétera, también se reúne gran parte de la, de la sociedad civil, se reúnen jóvenes activistas, se jo, reúnen líderes indígenas, se reúnen todos esos representantes de, de los países que más están sufriendo eh, los efectos del cambio climático y precisamente son estas personas las que gracias a su presión a las puertas de la COP quizá con, eh, consiguen que… que que los acuerdos alcanzados, por muy débiles que sean, no hayan sido mucho más débiles. ¿no? Entonces, tenemos que recordar que también es un espacio muy importante para que la sociedad civil haga, ejerza esa presión. Vale, muchas gracias. Bueno, podemos estar de acuerdo en que… Podemos estar de acuerdo, como decían, que de momento son los espacios necesarios porque al final ahí se están eh, reuniendo y se están diciendo cosas que quizá luego en la ejecución ¿no? eh, falte compromiso real, pero eso está ahí y, y nos hace eh, avanzar. Claro, comentabais eh, ambos, los tres... Eh, no solo que esos acuerdos no se llegan a materializar, sino también la presencia de, de multinacionales o lobbies en, en todo esto, que al final se, se benefician un poco de ese greenwashing, ¿no? de ese lavado de cara... Eh, en verde, esto es un, una anécdota, ¿no? pero el otro día veía una eh, charla que se iba a organizar aquí en Bilbao en donde Coca-Cola y Sabalgarbi, la incineradora de aquí, iban a hablar de, de ODS, ¿no? de Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿no? Pues, ¿Hasta dónde ha llegado eh, esto? Claro, y mientras eh, eso, eh, esa eh, estrategia de lavado de cara avanza... Eh, nos encontramos con que se carga la responsabilidad mucho también en el, en el individuo, ¿no? en el ciudadano de a pie con las pequeñas acciones que lógicamente no las, eh, no las quiero cuestionar, son, eh, son, son importantes, ¿no? el, el reciclar, etc. ¿no? Pero claro, vemos que se, se pide el reciclaje pero luego se descubre, por ejemplo, como lo hizo el informe de Greenpeace, que… Mmm, que Ecoembes, ¿no? quien gestiona todo esto, pues al final esos residuos no acaban otra vez eh, convertidos en, en nuevos envases, ¿no? sino que acaban en otros sitios. ¿no? Ahí hay ahí eh, como una exigencia de pequeñas medidas, pero luego desde arriba no, no se cumplen. Entonces, mi pregunta sería, la responsabilidad de darle la vuelta a esto y que conseguir que esos compromisos eh, se empiecen a ejecutar de manera fidedigna, ¿Es más política o es eh, más social? Y a ti, Laura, eh, dado que tienes experiencia desde la educación ambiental, quizá nos podrías comentar también eh, cómo podemos eh, concienciar a las personas eh, individuales ¿no? para de alguna manera impulsar la acción colectiva. ¿no? Porque también desde la política creo que eso es una tarea que tenemos que cumplir. Pues sí, yo creo que no se avanza eh, todo lo, lo que quisiéramos y eso va a ser yo creo que una constante en, nuestra, en, en, en nuestro en nuestro encuentro. Pero pero fíjate y, y queriendo ser un poco abogada del diablo también porque en SEO de alguna manera y, igual parece como, como horrible pero, pero trabajamos muchas veces con, con empresas para cambiar la situación. Creo que no sería del todo inteligente dejar a las empresas eh, completamente a la deriva eh, y a su propio albedrío y no intervenir de alguna manera en ellas para querer transformar las cosas. Creo que hay que estar también enseñándolas cuál es el camino y yo creo que como organización, en nuestro caso, como, como, como ONG que se dedica a la conservación de, de, de, de la naturaleza y de las aves, muchas veces hemos, hemos, tenido, hemos tenido que trabajar, que igual suena como, como muy duro decir, ¿no? pero hemos trabajado con hidroeléctricas para cambiar los tendidos eléctricos, para que no maten a las aves, a las grandes rapaces. Las grandes rapaces, cuando se posan en los tendidos eléctricos, según están diseñados y pensados, nunca por nadie que haya sido pájaro, obviamente, ni que tenga en cuenta a los pájaros, al, eh, al, al posarse nada, porque se posan y, y, y, y se, se, se agarran en el, en el pale los que, que son oteadores para divisar y buscar alimento, las grandes rapacias, estoy hablando de rapaces que tienen envergaduras, pues yo que sé, un buitre, un buitre negro tiene tres metros de envergadura, tres metros de envergaduras de donde está Lorea hasta donde estoy yo con las alas abiertas. Esos bichos cuando se posan, pues al posarse bien, pero cuando vuelven a levantar vuelo para lo que sea al tocar un cable y al tocar el otro, electrocutan. Y tenemos electrocución y muerte de especies que se encuentran en peligro de extinción constantemente, todos los días, y eso es horrible. Desde SEO queremos que eso deje de suceder y trabajamos con hidroeléctricas. Trabajamos incluso con Ecoembes, que, mencionaba más, que lo mencionabas, que es como, como el horror para trabajar en proyectos que tienen que ver con la basuraleza. Proyectos que hemos tenido en el cajón durante muchísimos años, que no hemos tenido manera de sacar y que hemos querido visibilizar porque son los generadores de ese problema. Eh, estas empresas son los generadores para a mi gusto de, esas, de ese problema y queremos trabajar eh, para transformarlo, ¿no? para, para, para buscar una solución conjunta. No sé si es la solución que a todo el mundo le gusta o no, pero desde luego lo que no queremos es seguir permitiendo encontrarnos basura en el monte, no queremos seguir viendo y recogiendo bichos muertos debajo de los tendidos eléctricos y creo que desde esa perspectiva el, el green watching de alguna manera, uy, el green de alguna manera eh, eh, es, es verdad que es un lavado de cara Obviamente lo dice, pero pero al menos en el lenguaje ya están queriendo cambiar. Y están queriendo cambiar precisamente porque los que estamos aquí sentados es, lo estamos demandando y, y, y necesitamos eso, o sea, queremos y demandamos lo verde. Entonces, aunque ya solo sea por el por el lenguaje, ya están cambiando algo, ¿no? Y entonces pff, algo, en algún sentido, eh, sí hay un cambio positivo en esa dirección que no sé si es el que todos deseamos y desde luego no es al ritmo al, al, al que queremos. Y desde luego hay que exigir por parte de las administraciones que estas empresas eh, no puedan eh, decidir por sí solas. Tiene que haber compromisos administrativos que les obliguen a trabajar en una dirección concreta. Y nosotros como sociedad y desde la educación ambiental tenemos que seguir trabajando a todos los niveles, eh, desde los más chiquitines, desde las escuelas. La educación ambiental igual me dedico a la educación ambiental y más que, más que a nada... Y, y, y, y muchas veces hablo desde la perspectiva del egoísmo. Hay, hay veces que ya me cuesta. He estado nueve años trabajando con el águila imperial, con el quebrantahuesos, con el urogallo en Cantabria. Y, y, y me da, a veces ya... Me daba igual, o sea, si desaparece el bicho, muchas veces les decía a los críos, a la gente en las charlas, que desaparezca la puñetera águila imperial. Lo que quiero que la gente entienda y lo que quiero llegar al final es entender que el, el, el águila imperial es una pequeña pieza de un gigantesco puzzle y que a lo mejor puedo quitar hoy la imperial. ¿Qué más da? Hay perdiz, bueno, se iba a decir, hay otros bichos que están ahí y que a nivel cadena trófica pues, podrían cumplir la, la, la, la idea, ¿no? Pero el problema es que quitamos la imperial. Ahora vamos a quitar el urogallo porque, por cierto, está lleno de tendidos y está lleno de, de, de aerogeneradores en montones de zonas y están, ahora hay un proyecto en, en León que es la, la, la bomba para el Ulogallo, concretamente, que hemos conseguido parar, por cierto. Pero bueno, a lo que voy, son pequeñas piezas de un gran ecosistema del que todos formamos parte. Ahí están las águilas, están los urogallos, pero es que están también los alcornoques en Extremadura, que ahora ya resulta que es que no se estilan las botellas con, con corcho, sino que van de plástico. Y entonces, ¿para qué queremos alcornocales? Pues ahí va afuera. Y los ríos, los ríos contaminados. Y al final vamos quitando piezas y yo ya apelaba, al, al, a, no al pajarito y no al bicho y no al alcornoque, sino yo al final terminaba apelando a que se mueran los bichos, pero por nosotros mismos, por terminar entendiendo que si quitamos tantas piezas, de este puzzle, nos va a afectar a nosotros. Entonces, yo muchas veces en mis discursos, ya cuando me encuentro un poco desesperada y a veces me encuentro desesperada, termino apelando a eso, al egoísmo personal de cada uno de nosotros y de, de decir, joder, ¿por, ¿por mí? O sea, ¿no lo voy a hacer por mí? ¿No lo voy a hacer por mis hijos? ¿No lo voy a hacer por mi familia? Coño, vamos a pensar de qué manera tenemos que construir y de qué manera tenemos que actuar para que realmente esta situación cambie. ¿no? Y, y eso es un poco... Que no es, mi, no es siempre mi objetivo el de, <risa> en educación ambiental este, ¿no? Porque sí que trato de enseñar y sí que trato de, de hacer ver a la sociedad que tiene que demandar. ¿no? Y, y vuelvo otra vez al, al, al greenwashing. Pero si nosotros, desde nuestro asiento, desde nuestro entorno más local, vamos cambiando esa mentalidad y vamos exigiendo cada vez más en nuestro día a día y vamos dando ejemplo cada vez más en nuestro día a día, la necesidad de transformar y de ver, de necesitar lo verde como medio de vida... Asumir el medio ambiente como una parte más de nuestra economía y de nuestro movimiento social, creo que al final conseguiremos que esas empresas terminen no siendo un greenwashing, sino realmente eh, eh, transformando sus, sus sistemas. Sí, muchas gracias Laura, me ha parecido muy, muy acertada esto y creo que también eh, tenemos que entender que cada uno de nosotros y nosotras como individuo no nos sentamos como una pieza también de, de algo colectivo que, que pueda movilizar estos cambios. Eh, Lorea, ¿vosotras cómo lo veis desde Greenpeace? ¿Es una cuestión más política, más social? ¿Cómo podemos encajar las dos? Vale, nosotras como Greenpeace también vemos la importancia en las, en las acciones individuales, ¿no? y, o sea, porque, porque al final las pautas de consumo o de movilidad que tengamos cada una de nosotras, al final puede influir en cambios de políticas en las empresas. No, no hay nada más que ver que, que bueno, cada vez más la sociedad está optando por, por productos de origen ecológico y cada vez más podemos encontrar en los estantes de los supermercados ¿no? esos, esos productos con... Con, con la etiqueta eco, bio o lo que sea. ¿no? Entonces, ahí tenemos claro que las acciones individuales cuentan y por eso gran parte de nuestro trabajo, también como sociedad organizada, ¿no? a través de toda nuestra red de voluntariado, hacemos muchas, muchas actividades que son de, de concienciación a pie de calle, buscando ¿no? es, esa, pues eso, esa concienciación para que esas acciones individuales puedan empujar eh, mayores cambios. ¿no? Sin embargo, también a veces eh, cuando ponemos ese punto de vista en lo individual generamos mucha culpa y además es verdad que, que impotencia porque yo por mucho que, por ejemplo, quiera ir a comprar eh, productos libres de plásticos si voy, o sea, tengo que buscar muy, muy bien una tienda que me dé esa opción. Si voy al súper es casi imposible... Eh, Poder, poder vivir acorde con mis principios, ¿no? por así decirlo. Entonces, por eso también otra parte de nuestra labor es hacer esa, esa presión tanto, tanto a gobiernos y, y a empresas, ya que creemos que bueno, ¿no? también tienen hasta cierto punto más poder o generar una palanca de cambio mayor eh, eh, para cambiar las cosas. ¿no? Y ya, también, antes en la pregunta hablabas de, de la responsabilidad, ¿no? de quién es la responsabilidad. La responsabilidad es cierto que es de todas, desde el nivel individual a lo colectivo. Pero cuando alguien, una persona, un colectivo, eh, la administración, etcétera, tiene más poder para cambiar las cosas, ¿no? por ejemplo, la administración creando, una, en este caso el gobierno vasco creando un... Un, una empresa vasca pública de la energía eh, podría generar un gran, gran cambio entonces obviamente la responsabilidad de, de, de estas personas o de estos sectores que tienen más poder es mayor eh, eso entonces eso, eh, es muy importante a día de hoy que, que, bueno, que sigamos que sigamos eh, organizándonos. ¿no? También, antes, como decía, en la COP, está claro que, que, que toda esa presión que han hecho líderes indígenas, las jóvenes activistas, bueno, vemos cómo eh, hace años tener estos discursos de cambio climático, de pérdida de, de biodiversidad, que eh, en, en, en los discursos políticos, tan, también que se le dé tanto espacio en, eh, en los medios de comunicación, etcétera, hace años... Eh, mm, mm, era impensable y, y, y más o menos igual, desde 2018, 2019, cuando empezó toda esta revuelta con Greta Thunberg y Fridays for Future, etc., es verdad que ha habido un crecimiento exponencial de meter todos estos discursos en la sociedad, de presión y, y, y bueno, queramos o no, poco a poco hace que… que, que que vayamos cambiando. ¿no? También grandes empresas como, como Iberdrola, Repsol, etcétera, ¿no? eh, se olvidan un poco de, de sus negocios con estos combustibles, eh, fósiles que tanto contaminan y nos hablan de todas sus buenas intenciones, de que si los molinos renovables, que si las, la, el hidrógeno renovable. O, a mí me hizo gracia el otro día recibí un email de Ibertrola, ¿cómo afrontar tus navidades de manera renovable? Poniendo un pino eh, de plástico y que las luces sean LED y de bajo consumo. Me dio ganas de escribirle, bueno, a ver Ibertrola, si, si empiezas tú a ser un poco más responsable también. Bueno, que, que eso, que tanto a nivel individual como colectivo es muy importante, la responsabilidad es de todas, pero es muy importante que presionemos en aquellos sectores que tienen más eh, capacidad de generar cambio. Uh -huh. Yo... <risa> sí, por, por... Vamos a ver, ha habido, se, han, se, han abierto, se han abierto muchos debates eh, de, de una vez, ¿no? Vamos a ver, ayer fue un día en el que la ministra, antigua ministra de Medio Ambiente del Gobierno de Rajoy entró como consejera de Iberdrola. Entonces, eh, alguien, alguien se preguntaba en Twitter, ¿dónde metes tantos consejeros? Porque es que lo de las puertas giratorias nos, está, nos es, es, es increíble, ¿no? Claro, evidentemente, eh, esto no es una casualidad, es decir, eh, Iberdrola paga los servicios prestados a la, a la ministra de turno, e igual que hace unas semanas fichó al socialista eh, Carmona tal, entonces lo digo porque yo creo que es muy importante mmm, tener, en, tener en cuenta todo esto, porque a mí me parece que es muy relevante el papel de las organizaciones sociales y el papel de las organizaciones políticas, pero creo que es, pero creo que es diferente yo creo que nosotros tenemos que tenemos la obligación, como fuerzas políticas, de tratar de ir a cambios estructurales que impidan que pasen las cosas que están pasando. Efectivamente, las organizaciones, eh, y lo hacéis muy bien, tenéis que, tenéis que denunciar, tenéis que investigar, tenéis que, pero hay que ir a cambios estructurales. Es decir, el problema que tenemos es muy profundo, porque es, eh, es un problema eh, sistémico y es un problema... Eh, que si uno analiza, por ejemplo, la situación con el precio de la luz y analizas por qué, por qué vivimos la situación que vivimos, pues hay un, hay un problema de fondo muy grave, que son los beneficios caídos del cielo que estamos intentando abordar desde el gobierno, ¿no? por la forma en la, que se establece, en la que se establece el precio de la luz. Entonces, a mí me parece que es fundamental para realmente ser eficaces en la lucha contra la crisis ecológica que haya movilización social, que haya organizaciones sociales y que haya fuerzas políticas independientes, de los poderes económicos que sean capaces de plantar cara. Voy a poner un ejemplo. Eh, ayer aprobamos la ley de residuos, en, el, la ley de residuos eh, en la Comisión de Medio Ambiente y el jueves que viene, si todo va bien, la aprobaremos en, la aprobaremos en el Pleno del Congreso. Esa, esa ley de residuos, una de las cosas que, que incluye, una de las novedades que va a incluir, son los sistemas de la introducción de los sistemas de devolución y retorno el famoso sistema que está instalado en Europa de que tú puedes llevar tu botella eh, la, la metes en una maquinita y te devuelve los 10 céntimos, es decir, es la versión moderna del de de antiguo llevar las botellas al tendero y tal. Bueno, eso ha sido posible gracias, por un lado a que las organizaciones de la sociedad civil eh, y en concreto hay que, hay que reconocer el trabajo de Greenpeace de investigar lo que realmente estaba ocurriendo con el cubo amarillo de Coembes y de poner números al fraude que estábamos sufriendo como consumidores frente a, un, frente, a un enorme, frente a una enorme estafa que estábamos viviendo, una estafa que consistía en que hay una empresa, bueno, un conglomerado de empresas, que cobra por cada envase que se pone en el mercado para reciclarlos, su obligación es reciclarlos. Pero ¿qué pasa? que no los estaba reciclando, solo una parte muy pequeñita, como, como denunció muy bien Greenpeace. Claro, esa denuncia y esa información y esa documentación tiene que caer, para que, para que fructifique en, en un cambio legal, tiene que caer en un, en un espectro político que tenga la sensibilidad de poder recogerlo y que tenga la independencia de poder decirle a un poder económico como Ecoembes que utiliza todo ese dinero que recoge en gran parte para, para hacerse lavado de imagen, decirle cuando estás elaborando una ley, no, no, mire, es que usted ya, ya hace lo suyo, ya tiene sus recursos. Nosotros representamos a la gente y la gente lo que quiere es algo diferente. Y... Sí, sí. No, no, yo creo, que es, yo creo que es muy importante, creo que es muy importante eh, esta digamos, este, este binomio, porque me parece que es la forma, la forma de avanzar y, sinceramente, yo, yo veo y lo veo eh, en, los, en, los, en los distintos procesos legales en los que yo estoy inmerso, pues que hay otras fuerzas políticas, por ejemplo, es que, es que se puede poner nombres y apellidos, en la, en la ley de cambio climático, todos los grupos políticos pueden invitar a, unos, a una serie de personas a comparecer ante los diputados y diputadas a dar su opinión. ¿Qué nos encontramos? Pues que hay unos grupos políticos, casualmente los de nuestro espacio, que, que tratan de que vengan organizaciones sociales, organizaciones que representan a la sociedad, y otros grupos políticos llevan a Yo soy yo Nima, a hablar de la ley de cambio climático. Porque yo, perdonadme, es que yo trato de poner en valor... La importancia, de, la importancia que finalmente tiene que ese trabajo ese trabajo de, ese trabajo de eh, tan importante que hacéis eh, de concienciación, de documentación, de investigación, luego caiga en un terreno a todos los niveles, sea a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, caiga en un terreno político, que al final eh, la política somos personas, eh, suficientemente abonado para poder llevarlo... A, a, a acciones políticas concretas, porque es que si no, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué me llevó a mí a la política en 2010? Precisamente eso, la sensación de que lo que estábamos pidiendo desde las organizaciones sociales era como un, y, y, como un frontón en el que rebotaban las pelotas. ¿no? Que luego, con el 11M, yo descubrí que no es que lo pensara yo solo en, en aquel momento que yo estaba en Greenpeace, no es que lo pensara yo solo, sino que lo pensaba toda la sociedad, que resulta que todo el mundo dijo, joder, la política no nos representa. ¿Por qué? Por eso, porque el trabajo que vosotros estabais haciendo o que nosotros en aquel tiempo estábamos haciendo, ningún partido lo recogía. ¿Por qué? Pues porque, porque luego los máximos responsables esperaban colocarse en el Iberdrola de turno, no sé qué. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Y yo, creo que, y yo creo que, por eso digo que yo desde el respeto, creo que hay dos niveles diferentes de trabajo y que nosotros tenemos que ir a cambios estructurales profundos y entre otros, ojalá lo consiguiéramos, no lo vamos a conseguir porque no tenemos el apoyo suficiente, por ejemplo, prohibir las puertas giratorias. Me parece fundamental. Y, y, y estoy contigo, ¿eh? Estoy, estoy contigo sin duda, pero ¿sabes qué me ocurre a mí? Que tú ahora estás del otro lado, pero eh, si Ecoembes está ahí, ¿qué políticos están permitiendo que empresas como Ecoembes gestionen nuestros residuos? Quiero decir, y en definitiva, ¿por qué los políticos cambiáis? Yo sigo pensando que es por el peso que tiene la sociedad y por el voto, que sin nuestro voto no vais a cambiar. Entonces, necesitamos cambiar ese voto y para ahí... Eh, o sea, yo creo que la fuerza la tiene la sociedad más que los políticos, porque los políticos al final los movéis por nuestro voto. Y, y, y, y, y... Y yo lo que quiero es mover ese voto y, y, y hacer y exigir que dejemos de votar, me da igual quién esté y el color que esté. Las, las derechas andan siempre con, con, con, con lo económico, o yo les tengo ahí metidos. ¿no? La, la izquierda andan siempre con lo social, pero el medio ambiente al final queda siempre fuera. Y yo quiero que el que vote sea ese trinomio del que tú hablas, del que, que, esté, que esté economía, medio ambiente y sociedad metidos en cada uno de nosotros, no en cada uno de nuestros políticos. Y no quería señalar, o sea, no te estaba diciendo. No, no, este debate es muy interesante. Porque, vamos a ver, yo creo que hay que dejar de hablar de los políticos. Creo que hay que dejar de hablar de los políticos. Porque me parece que, mira, por ejemplo, lo del sistema de devolución y retorno. Es que los políticos somos personas. Y no todas las personas son iguales. En el sistema de devolución y retorno ha habido unos políticos que hemos peleado. Lo hemos cogido. Y pongo ese ejemplo porque, porque es reciente, es de ayer. ¿no? Lo hemos cogido. Eh, en contra, contra viento y marea, porque a, a, un, a un compañero mío incluso le llegaron a cesar de, en el gobierno de Valencia, le llegaron a cesar por tratar de imponer, el, de imponer desde la Consejería de Medio Ambiente el sistema de devolución y retorno, porque no nos olvidemos que ahí detrás está Mercadona, están las grandes superficies, está no sé qué. Entonces, algunos políticos hemos cogido ese concepto, hemos, lo hemos llevado al Congreso y hemos peleado por él. Y hemos convencido, junto con la sociedad civil, hemos convencido de que ese cambio es necesario. Evidentemente nos mueve el voto y evidentemente nos mueve, pero sobre todo nos mueve la conciencia. Porque te voy a decir una cosa más. Muchas de las cosas que nosotros defendemos, precisamente, eh, me refiero a los políticos ecologistas, precisamente lo que nos encontramos es que no son precisamente populares y no, son, y no generan voto. Cuando nosotros decimos... Cuando nosotros decimos eh, hay, que, hay que igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina. ¿Tú crees que eso nos genera muchas simpatías? Desgraciadamente, ¿no? O sea, realmente eh, una cosa es el greenwashing y una cosa es, y creo que, hay que es muy importante diferenciar eso, entre… ahora todos los partidos dicen, todos somos verdes, todos los partidos dicen, bueno, menos Vox, que también es verde, pero menos. Dice que… porque es negacionista de todo, ¿no? Y, y quiere ocupar ese espacio, que el negacionismo es otra cuestión. Todos somos verdes, pero hay que diferenciar. Y yo creo creo que las organizaciones sociales tenéis que tener un discurso en ese sentido más sofisticado, más eh, saber diferenciar. Ese es mi punto de vista. Y yo lo, lo pienso así. Desde el respeto lo digo. ¿Quieres hablar o, o paso de pregunta? ¿Sí? Bueno... Me, eh, sí, no, por, por, por seguir también con, con este debate, que al final cuando surge el debate entre los ponentes y no hace falta moderar, pues eso es que va muy bien la, la ESO. Pero también por, eh, por conocer tu postura, eh, Lorea, igual nos puedes eh, ampliar también eh, con, eh, desde vuestra óptica. ¿Qué cosas no se están eh, haciendo ahora mismo y creéis que se deberían de, de hacer? Eh, si quieres puedes entrar también en el campo de, de la política vasca, que igual lo estamos dejando un poco de lado, pero también eh, nos, no, nos atañe, claro. Vale, sí. ¿Qué es lo que no estamos haciendo estamos dejando de hacer? Eh, creo que el principal problema, y, y creo que antes lo ha mencionado Juancho, es que no estamos actuando acorde con la situación de emergencia. El Gobierno vasco y bueno, también el Gobierno de Navarra, el Gobierno español, eh, han declarado la emergencia climática. Pero las medidas aplicadas después de esa, tras esa declaración de situación de emergencia no tienen nada que ver con las eh, medidas, por ejemplo, que se han aplicado ¿no? con, con la emergencia sanitaria de, de la COVID. ¿no? En ese sentido, eso, el principal problema es no, no estamos asumiendo eh, la emergencia y, y quizá no es... El único problema, ¿no? El de los gobiernos también es algo igual que nos aplica a toda, los, a la, a toda la sociedad, incluso a veces a, a las propias a los propio, a las propias personas que nos consideramos ecologistas y que somos más conscientes, ¿no? De este cambio climático o la, o la crisis ecológica. ¿no? Conocemos que sabemos que esto está ocurriendo, que está, que está ya aquí, que, las, que sus peores consecuencias, sobre todo en ciertos países, eh, pero bueno, también aquí, no hay nada más que ver la, la, la situación de inundaciones que, que se han dado tanto en País Vasco como en Navarra, que yo vengo de Navarra, por cierto. Entonces, eso, pero hasta que no nos toca totalmente de lleno, ¿no? por así decirlo, la COVID sí que nos ha tocado en nuestras vidas, en nuestra salud mucho más cerca, pues nos hemos sido más conscientes de ello. ¿no? Con el cambio climático la pérdida de biodiversidad, creo que todavía eh, bueno, nos falta mucho por concienciarnos. Y aquí, yendo un poco a, a comentar la, la política vasca, querría poner, eh, por ejemplo, la ley de cambio climático y transición energética, que todavía no, no está aprobada, eh, no sé cuánto se habrá avanzado en, en el texto. Yo la última vez que lo vi creo que fue a principios de este año, en febrero, por ahí, eh, que se hizo una especie de participación pública. Que eso, bueno, también si se le puede llamar participación pública, los procesos de participación que, que se llevan hoy en día eh, ¿no? en cuanto a, a, a aprobación de estas leyes se, se refiere. ¿no? Porque, bueno, también hemos participado en en el proceso de participación pública de la Ley de Cambio Climático de Navarra y, bueno, hay que decir que muchas de las propuestas eh, presentadas no, no se admitieron ninguna, pero bueno. Y aunque la Ley de Cambio Climático de Navarra deje bastante que desear, creo que era bastante más buena que, que el borrador que yo vi, al menos de… de de, de, de la de Euskadi, ¿no? que era muy generalista, hablaba de creación de agencias, de organismos, de, de, ¿no? de, de vamos a crear muchas cosas, pero luego no establecía objetivos, quizás remitía objetivos de las estrategias vascas del clima que que hoy en día también los objetivos que plantean de reducción de emisiones son completamente insuficientes, siempre hacen la trampa de coger como referencia el 2005, entonces hablan de una reducción del, del 35%, pero que realmente si, si vemos a lo que la ciencia dice, que para 2030 necesitamos una reducción del 55% con respecto a 1990, pues vemos que los objetivos que se está poniendo desde, desde el gobierno vasco ¿no? pues son, son muy, muy insuficientes. También hace unos años se aprobó la la ley de sostenibilidad energética, que, que, que, ¿no? que si somos conscientes de la situación en la que estamos, tendría que ser la ley de transición energética, no de sostenibilidad energética. Porque bueno, en vez, o sea, pues ahí siempre ¿no? queda, queda ese hueco para dejar espacio ¿no? a, a grandes intereses económicos que, que tenemos en, en la comunidad. Entonces, eso bueno, necesitamos... Tanto desde la sociedad, pero también desde las personas que están gobernando, hacernos mucho más conscientes de, de, de la situación, porque está ya aquí, generar cambios de modelos profundos, tomar eh, las riendas porque es que no, no estamos ni a, los, ni a las puertas de lo que debería ser. ¿no? Estamos diciendo ya que, que somos conscientes de que tenemos que abandonar los combustibles fósiles y creo que, que en la comunidad autónoma vasca solo el 6% de la energía que se consume es de origen renovable. Y luego los proyectos de energías renovables que se plantean eh, son pocos y mal hechos porque se plantean en, en, en espacios protegidos, etc. O sea que... Que, que en vez de ir hacia donde hay que ir, a veces parece que, que, que estamos yendo, yendo para atrás. Y bueno, por eso también, ahora más que nunca, eh, ¿no? es, es importante que la sociedad civil se organice, porque también hablaba antes de la ola de movimientos que surgió a través de Greta con Fridays. Es verdad que hay Fridays que relevancia, pero nos dio un una ola de aire fresco al resto de organizaciones que llevábamos muchos años, que ¿no? al ver tanta gente joven que salía a las calles, eh, ¿no? tomamos como un impulso muy grande, luego vino la COVID, nos apagamos y ahora creemos que, que, bueno, en la medida que podamos, porque parece que esto no acaba nunca, la crisis de la COVID, pero, pero bueno, que, que ahora más que nunca de nuevo es importante que, que nos organicemos y... Y presionemos, porque parece que si no, o sea, los gobiernos, el gobierno vasco no, no, no va a avanzar eh, en, ¿no? en la dirección que, que hace falta. Y un poco también volviendo a la discusión que tenían antes, sí que es cierto que lo que tenemos que valorar es que, como ha pasado como con el feminismo, y yo ahí igual sí que estoy un poco de acuerdo con Juancho, igual que todo el mundo es feminista, ahora todo el mundo es ecologista, y sí que es verdad que hay que, aclarar un poco o hay que saber diferenciar qué medidas realmente van a ir a favor de, de, de generar un cambio para combatir la crisis ecológica que tenemos hoy en día o cuáles son esas estrategias de Greenwashing. Porque, y, y vuelvo igual un poco a Navarra, que como vengo también de Navarra, eh, a mí me extraña cuando pintan la ampliación del canal de Navarra y extender eh, el, el área cultivada en regadío, etcétera. Eso lo planteen como algo eh, que sirve como adaptación al cambio climático, cuando estás diciendo vamos a regar más tierras, cuando el escenario futuro es que vamos a tener menos agua. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿en dónde cabe que eso, que eso es sostenible? ¿no? Entonces, bueno, que, que nos tenemos que concienciar más que esto está aquí y que las medidas tienen que ir acorde con ello. Gracias. Eh, Laura, yo quería aprovechar también para preguntarte desde SEO BirdLife. Eh, hacéis mucho trabajo en cuestiones de biodiversidad, ecología en general. Eh, sí me gustaría que igual eh, nos pudieras enumerar eh, cuáles son para vosotras las, eh, las cosas que no se están haciendo y que creéis que deberían incluirse en, en la agenda política, ¿no? Pues, eh, mira, he traído un montón de papeles y un montón de cosas para, para, para contar y para hablar y, y hablaba con, con, con mis compañeros de, de, de política y de, y de biodiversidad y me decían, cuéntase, cuéntale a otro. Y al final es que lo termino todo llevando un poco a mi terreno. <risa> creo que el trinomio este que hablaba antes de sociedad, economía y, y, y medio ambiente no está asumido, creo que no está asumido a nivel político, creo que no. Creo que, que ese es un ejercicio de reflexión que deben de hacer los políticos, de mirar realmente si son o no son tan verdes como cuentan en sus programas. Pero es que, además, a las pruebas me remito. O sea, ¿dónde estamos? Estamos en una situación en la que de lo que nos cuentan que se va a hacer, al final se hace la mitad y, y creo que nos la jugamos mucho ahí. Nos la jugamos, además, también incluso o sea, a nivel cambio climático, ya se, se me ocurre. ¿no? O sea, te, tengo la sensación de que nos falta muchísimo más conectar el campo con la ciudad que esa es una también una de las tareas que tenemos pendientes porque somos campo aunque nos creemos o vivimos mucha una gran parte en, en las ciudades pero somos hay que fomentar muchísimo la biodiversidad en, en, en las ciudades pero tenemos que trabajar en el campo y en el campo también y siendo más difícil hay que también que cambiar y salir del área de confort joder yo soy de, de orduña no sé si algunos mi madre es de orduña nació en bilbao eh, andamos por ahí tengo un tío mi tío es, es de, de, de pastor y, y, y toda la vida ando por ahí y, y a él los los el, el, el hablar de, de, de, de ecologismo desde alguna perspectiva o de, de meterle, mencionarle el lobo, ojo, en Orduña es la Sierra Salvada, ahí he estado plagada de lobo durante un montón de tiempo, ahora no queda ni uno. Y yo me pongo a discutir con él y son como maneras muy distintas del mundo cuando él se ha, ha, ha vivido y ha estado allí súper metido y súper… Y ahora yo le digo, jo, tío, Pachi, digo, jo… Eh, eh, eh, no nos lo estamos jugando mucho también, o sea, con tanta... Y, y a él le cuesta muchísimo salir de su área de confort y le, y, y le tengo que, que, que, que contar las cosas desde una perspectiva como mucho más, eh, más real y acercar, acercarme a lo que le ocurre día a día, porque lo que yo le cuente, a lo que le cuenten los políticos con grandes discursos, se le escapa un poquitín. Que yo le hable de, de, de, a nivel global de, del planeta y del cambio climático, al final no, no, no, no le llega. Y a la población en líneas generales, a la sociedad y al individuo, yo creo que los mensajes de alguna manera, eh, eh, yo que trabajo en educación ambiental muchas veces me siento fracasada porque creo que no está llegando. Que nos está faltando mucho camino y nos está faltando a lo mejor lo que tú decías antes, la manera de dirigirnos a, a, a, al público y a la sociedad para hacer cambiar. Nos jugamos el clima y nos jugamos el planeta en la mesa, montones de veces. Eh, eh, y, y eso... Concho, pues a lo mejor hay que explicarlo de, desde esa cercanía, ¿no? De, estamos mm, transformando eh, eh, espacios tremendos para, para, para, mismamente lo decías tú, Lorea, el, el, eh, las renovables, ojo, las renovables… Queremos ir súper rápido porque no tenemos tiempo y porque la crisis climática está ya encima y necesitamos este cambio ya. Pero, Concho, las renovables no sé yo si están empezando a dejar de ser renovables y poco responsables y hay que mirar muy mucho también cómo hacemos y trabajamos. Entonces, son muchas, muchas cositas las que creo que todavía nos están haciendo y me pierdo un, un poco, pero, pero creo que sin duda habría que... que, que meter en nuestro cerebro y en nuestro corazón, de alguna manera, ese trinomio y que el medio ambiente pesara tanto como, como la economía a todos, los, a todos los niveles. Por ahí. Vale, muchas gracias. Juancho, eh, nuestra coalición está en el Gobierno de España, eh, pero no, tenemos el, no estamos presentes en el Ministerio de, de Cambio Climático. Eh, tampoco somos la fuerza mayoritaria dentro de ese gobierno, pero quizás tú nos puedes hacer eh, un breve resumen esquema de cuáles son las iniciativas eh, legislativas más importantes que pretende sacar adelante el gobierno y cuáles serían las que eh, desde la coalición nuestra echamos en falta y nos gustaría que se impulsaran. Pues es una, es una buena reflexión porque es verdad que es verdad que Transición Ecológica es un área en la que no estamos presentes en el Gobierno y, por lo tanto, la presión que tenemos que hacer para introducir muchas cosas, pues la tenemos que hacer desde, desde, el, propio, desde el propio Congreso, porque, porque muchas veces las leyes no llegan al Congreso como a nosotros nos gustaría que llegaran. ¿no? Eh, esto es normal, quiero decir que, bueno, lo decimos en todos los aspectos, es decir, que una, una coalición... Hay dos fuerzas, una mayoritaria y otra minoritaria que somos nosotros y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, eh, influir así. ¿no? Yo, creo que, yo creo que lo estamos haciendo, no evidentemente al nivel que nos gustaría, pero lo estamos haciendo y estamos consiguiendo eh, cosas importantes. ¿no? A nivel legislativo, eh, llevamos eh, aprobadas eh, dos leyes, la Ley de Cambio Climático, que, bueno, hay discusión sobre los objetivos, pero nosotros ya hemos planteado, le estamos ya planteando al gobierno que efectivamente a raíz de la, de la cumbre de Glasgow hay que, ya metimos una, una enmienda en la cual se, se abordaba la necesidad de aumentar la ambición de cara a 2023 y por lo tanto creemos que eso hay que hacerlo ya, ¿no? Pero en esa ley hemos conseguido meter cosas y vuelvo un poco a lo que decía antes, que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de la minería del uranio. Había un proyecto muy contaminante en, en los montes de Salamanca, en la, en, la, eh, en la comarca de Campo Charro, y eso ha quedado ya definitivamente cerrado y cancelado. ¿no? Y eso ha sido en gran medida gracias a nuestro trabajo. Hemos conseguido… Eh, bueno, es, es una ley que es globalmente pionera en el sentido de que es la de las primeras leyes que en el mundo dice los combustibles fósiles se deben quedar en el subsuelo y eso tuvo un impacto directo en nuestro territorio porque, si recordáis, en concreto en, en Araba, en Vitoria, pues había un proyecto de explotación de gas, que por cierto, quiero hacer un paréntesis, el gobierno vasco sí tiene una empresa pública de energía, una empresa pública de gas, que es esa, ¿no? lo que no quiere es tener una empresa pública de renovables. ¿no? Pero bueno, gracias al trabajo que hicimos, se consiguió paralizar el, el proyecto de extracción de gas en, en Vitoria, lo cual pues, pues también es digamos, un, un efecto relevante. Es decir, que ese trabajo que hacemos desde, digamos, desde, el, desde el Congreso pues tiene impactos reales en cómo, finalmente, las leyes de que nos llegan al Gobierno, a cómo salen, se transforman. Ahora comentaba que estamos justamente con otra, la segunda gran ley, que es la ley, de, la ley de Residuos, donde estamos introduciendo cuestiones. He hablado del sistema de devolución y retorno, la separación de materia orgánica que hasta ahora no estaba contemplada legalmente se introduce por primera vez el concepto de obsolescencia programada, es decir, de alguna manera se insta al gobierno a legislar contra la obsolescencia la obsolescencia programada, es decir, que tiene eh, que por primera vez aunque esto no el mérito no es nuestro sino de la directiva europea eh, se plantea la prohibición de determinados plásticos de, de un solo uso. Es decir, que, que bueno, ahí se, se van a producir, con la aprobación de la ley de residuos, se van a producir avances. En el próximo, en, a comienzos del año próximo, eh, pon, tenemos que ponernos con dos leyes. La ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad, que por explicarla de manera así esquemática, básicamente lo que hace es quitar una parte de la tarifa eléctrica, de los costes que están introducidos en la tarifa eléctrica y transferirlos a la industria de los combustibles fósiles, a la industria petrolera. ¿Por qué? Porque en el caso español, a diferencia de otros países europeos, el coste del sistema eléctrico lo paga mucho la electricidad y muy poco los combustibles fósiles, lo cual desincentiva... Eh, la electrificación e incentiva la utilización de combustibles fósiles. Bueno, es un poco complejo de explicar, pero básicamente es una ley que trata de reducir el precio de la luz transfiriendo parte de sus costes a la industria de los combustibles fósiles. Y, eh, y, la, y, y luego la, la, la ley de los beneficios caídos del cielo, que también queremos, queremos llevarla adelante. ¿no? Por lo tanto, eh, a comienzos del año próximo, lo que tenemos por delante así como más urgente son, son dos iniciativas legislativas cuyo impacto será eh, a la vez positivo desde el punto de vista de las emisiones y para, y para el consumidor en el sentido de reducir el precio de la luz, que es un tema que, que, nos, digamos que nos preocupa muchísimo, claro, porque creemos que es un elemento que, que puede hacer mucho daño al gobierno eh, si no somos capaces de, de controlarlo, ¿no? porque realmente pues hay... Muchas personas vulnerables para las cuales esto pues está siendo un problema, un problema gravísimo. ¿no? Y bueno, en eso estamos. ¿no? Tal vez notar que en el Congreso ha habido un cambio importante con, en, en estos debates con la entrada de Vox, porque, porque hasta ahora había digamos, un, un ámbito de debate en el cual todo el mundo, efectivamente, todo el mundo... Eh, se consideraba preocupado, o se, o se, de, preocupado por el tema ambiental. Otra cosa es que luego hubiera una gama de acciones de, de la nada al todo. ¿no? Pero ahora tenemos un grupo político que introduce un nuevo factor, que es que dice, básicamente, y perdonadme la expresión, que se la pela, O sea, que, ellos, que, la, que la crisis climática es parte del consenso progre, que todo es una mentira, que es como la violencia de género, como en fin, como todos los... Y, y bueno, yo creo que esto es un factor que es importante. Siempre tenemos esta, esta reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos con la extrema derecha? Pero yo creo que es importante combatirla argumentalmente. Creo que hay que, creo que, hay que denunciar que ese negacionismo eh, es completamente acientífico o anticientífico y que además es muy dañino. Porque lo que trata es, de, es un negacionismo puramente político que lo que trata es de recoger... El, de recoger el malestar que determinadas medidas pueden generar para crecer. ¿no? Es decir, se basa en, se basa en eso, ¿no? en cómo esta gente va a legislar y, esa, y, esa, y, y va a tomar medidas que van a hacer más incómoda algunas cosas, aunque, aunque globalmente al final va a ser positivo, pero ellos aprovechan de esa incomodidad que puede ser, pues yo qué sé, el limitar el uso de coches en las ciudades. El subir el precio de determinados combustibles. Eh, todas esas cuestiones, el prohibir determinados productos plásticos, son utilizadas por el negacionismo para, digamos que, para hacer ver que los partidos que eh, trabajamos por, por el cambio y por, y por el avance contra la crisis ecológica estamos en contra de la gente ¿no? y lo utilizan de esa manera. Entonces es, un, es muy importante estar preparados para contraargumentar estas cosas porque porque lo hacen de manera sistemática aprovechando los momentos más críticos los las crisis puntuales etcétera etcétera ¿no? y es muy importante digamos que todo el mundo tenga esa argumentación a mano y que sepa por qué esta gente nos está engañando ¿no? y termino con esa con esa foto de Bolsonaro y y Abascal que ellos hablan mucho de la ellos hablan mucho de la conspiración globalista, ¿no? Yo digo, para conspiración globalista, la vuestra. Y creo que hay que, que, que hacérselo ver porque realmente hay una conspiración globalista de extrema derecha que va en contra de los derechos, en contra de, de, en fin, en contra de todo lo que nosotros pensamos, pero es un movimiento global y es un movimiento que si no estamos eh, activos, nos puede comer por las patas como ya pasó en el pasado. Sí, muchas gracias. Esta última... Esta última cuestión que comentabas me, me parece muy interesante y querría dedicarle los últimos minutos que tenemos ya de este debate. ¿no? Y es una cuestión que yo creo que a veces pasamos por, por alto a la hora de, de hablar de, de ecología. Y es que eh, al igual que el cambio climático produce o acentúa las, las desigualdades, ¿no? un ejemplo simple, ¿no? No, no se sale igual de si una riada lleva tu... Tu casa no se sale igual si tienes mucho dinero que, que si no, no, o si eres de una determinada eh, posición social u, u otra. Pero también tenemos que tener en cuenta que, que algunas de las soluciones para el cambio climático también acentúan las, las desigualdades ¿no? eh, y la destrucción de empleos en ciertos sectores. El caso más conocido es el, de, el del carbón, pero hay, hay muchos más. Eh, la explotación de, de recursos para, eh, bueno, pues para la fabricación de nuevas tecnologías que, que son necesarias, ¿no? cómo se hacen de manera desigual, en este caso igual ya más a, a nivel eh, internacional. Pero son, es una cuestión muy importante que no tenemos que perder de vista y tenemos que abordar desde la, eh, trans, eh, de la, desde la justicia climática. ¿no? Y yo quería preguntarte, eh, Laura, dado que... Eh, bueno, tú por, por trabajar desde la educación ambiental, creo que tienes mucho contacto con, con, con la gente de, de a pie. Quería preguntarte, ¿está la sociedad actualmente preparada para los cambios que tenemos que ir introduciendo en nuestro modo de vida? Pues eh, hay ratitos que no quiero ni, ni, ni contestar. A veces me da un poco de vértigo porque sí que creo que como sociedad estamos preparados sí que lo creo pero es tan difícil tan difícil constantemente luchar contra lo que nos imponen desde desde desde todas partes que es que mmm, abruma y nos sentimos muchas veces eh, eh, solos ante ante lo que tú comentabas antes no que es que ya no te yo mis hijos no quieren venir a la compra ni tan siquiera conmigo porque es que vas a la compra vas con el yuca con cualquiera de estas aplicaciones que te van diciendo la de porquería que tienes constantemente y, y luchas sola. Yo hace poquito estuve en el Primark, que igual, ¿ves? Pues, pues a veces vas y, y, y tengo tres hijos. Y, y, y fui a comprar una almohada y cuando veo y el pequeño me está diciendo «Mamá, ¿qué tiene la etiqueta? Que tiene una calavera?». Yo, «Coile, ¿una calavera? ¿Qué me estás diciendo?». Me pongo a mirar, me pongo a mirar, me meto en Internet y de la calavera y en distintos idiomas me dice que la almohada que mi hijo está eh, utilizando, que le acabo de comprar, tiene un producto neurotóxico. Y entonces me meto y, y al final, y es, ostras, es que y me voy al Primark y le digo y me pongo ahí en la cola y la chica de, de, de, de devoluciones y de cambio, la almohada estaba usada, estaba babeada, pero me da igual, no era el dinero que me costaba la almohada ni nada, era el mero hecho de decir y decir, ¿dónde puedo ir a decir que esta almohada que estáis vendiendo tiene un producto neurotóxico y que además… La, por supuesto, a la de Primark se, se, se, se, le, le, le, le daba igual, pero entonces me quedé un montón de rato allí en la cola a todo el que se iba acercando al, al, al stand de las almohadas a decirle ni de broma compres esto, que mira lo que le pasa. Y al final ya pues hasta mis propios hijos me decían, mamá, por Dios, qué pesada, vámonos, mamá, por favor, vámonos de aquí. Al final nos lo ponen a nosotros muy difícil y, y, y, y la gente a la que yo me acercaba y le decía que no lo compraban me miraba mal. Entonces, es, es muy complicado como individuo, es muy complicado como individuo llevar el peso… Eh, y, y de, de querer cambiar las cosas. Pero, sin embargo, creo que es por necesidad y por supervivencia nuestra, eh, tenemos que salir de nuestra área de confort, tenemos que tender y entender que el desconsumo, que no sé, es una palabra que suena como no sé si está en el diccionario, pero tenemos que procurar eh, eh, ser conscientes y, y, y valorar eh, en, en la medida de, de, en una medida mucho más, más importante y mucho más justa. ¿Qué queremos? ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Y eso implica que como individuos, efectivamente, tengamos que renunciar a muchísimo, que tengamos que desconsumir y tengamos que salir de nuestra área de confort. Entonces, a nivel de educación ambiental, y creo que nos queda mucho recorrido, creo que como sociedad sí que estamos preparadas, pero que nos falta, además, todavía seguir trabajando. Hay que seguir trabajando en las escuelas, hay que seguir trabajando, en, para mí en las escuelas, digo, ¿por qué? Porque es el caldo de cultivo donde, donde las cosas cambian, ¿no? Donde, para que las cosas cambien donde tiene que cambiar pues, pues pues nuestras escuelas y con el ejemplo pequeñito individual del día a día yo creo que también se pueden, se pueden fomentar cambios y se pueden actitudes y, y contagiar de alguna manera no el, hay un proyecto súper bonito que empezamos ahora a trabajar en SEO y es simplemente con una golondrina una golondrina le hemos puesto un nara le hemos puesto una, una un chip y este chip, estas golondrinas, las golondrinas que son pajaritos que, que pesan como, como tres galletas María, do, dos bolígrafos big, es lo que viene pesando una, una golondrina. Pues estas golondrinas se hacen todos los años 9.000 kilómetros para ir desde Baracaldo hasta un pueblito que está en, en Safí, en, en, en Marruecos, y se atraviesan y se hacen, bueno, digo en Safí, una de ellas, pero es que hay otra golondrina que nos llegan sus registros, seguidos por satélite, nos llega al sur de África. Son bichitos de 19 gramos que se hacen 9.000 o sea, hasta 9.000 kilómetros eh, para, para, para, para viajar todos los años. Vienen aquí a criar a sus pollitos. ¿vale? Aquí las temperaturas son mucho más eh, fresquitas, de alguna manera, durante eh, los, los veranos. Entonces, salen de África, que hace demasiado calor, suben al norte de Europa, pasan y crían aquí a sus pollitos y luego regresan. Cuando llegan además, lo que sucede es que aquí caldo. aquí mi amiga, le tiraba la golondrina, sabéis que construye las, las, las eh, casitas con el barro y, y, y los alfeizares de las, de, las, de las casas y cuando ve que van a construir y que va a hacer la golondrina, pues le tira el nido porque todo le chorrea las cagarrutas y no quería. Pues pusimos este chip, a la golondrina supimos de dónde iba, de dónde venía y hablamos con, con, con, esta, con esta persona, con esta, con esta mujer. Ahora esta mujer... Es una adicta a las golondrinas, que con un espejito se ha hecho un gancho con la escoba y tiene un espejo, nos llama rápidamente para decir cuándo llegan y cuándo no llegan. No deja ni al tato que se acerque por ahí en la época de cría. Todo el mundo en la zona sabe, le hemos colocado un, un, un pequeño, una pequeña bandejita para que no le echarré las cagarrutas. Y esta mujer ha contagiado a todos sus vecinos. Les ha hecho entender. Y es nuestra mejor embajadora en la zona, pero no solamente eso, sino que hemos comenzado un proyecto para que en la escuela de su barrio, esa golondrina vaya a las escuelas de Safi y se cuenten y se relacionen, porque las aves justamente además son las únicas que de fronteras sí que no saben y van y vienen todos los años. Entonces ese tipo de proyectos, ese tipo de contagio también a nivel social, yo creo que influyen mucho y aunque creamos que no y pensemos, muchas veces yo me siento y me digo joder, que vivo sola en, en, en este mundo, pero qué va, yo creo que cada uno de vosotros con vuestro ejemplo diario creo que también sirven para contagiar y para cambiar y creo que es más que en los políticos, yo creo que tengo más fe en nosotros. Bueno, pues para cerrar contigo, Lorea, retomo la, la pregunta. Decíamos que esas desigualdades que, que puede producir el cambio climático o algunas de las medidas que se proponen eh, son gasolina para la extrema derecha, para discursos autoritaristas eh, y está ahí la clave de trabajar desde la, eh, trans, desde la justicia climática. Eh, ¿Nos puedes dar unas pinceladas sobre cómo podemos eh, aplicar esta perspectiva a nuestras eh, bueno, propuestas que vayamos diseñando de aquí en adelante. Vale, eh, para empezar, eh, apropiarnos realmente de lo que quiere decir ¿no? una transición justa, de no dejar a nadie atrás, porque, porque el, el que afecta el cambio climático a sectores vulnerables de manera diferente no tiene que ver solo con, con que también con, con su con su capacidad económica, ¿no? Que no, como decías antes, que no es lo mismo salir de, una, de los efectos de una riada, si tienes dinero o no, pero también, eh, ¿no? también afecta diferente a las mujeres, también di afecta diferente, o sea, tenemos que saber, o sea, tenemos que ser conscientes ¿no? de todo lo que hacemos, cómo impacta a, a, a terceros países, ¿no? De donde extraemos materiales, combustibles fósiles, que por cierto, eso tampoco, o sea, lo que viene igual a veces eh, es poco justo, pero lo que tenemos ahora es, es, es, es todavía menos justo y eh, creamos conflictos y conflictos armados. De hecho, hace poco hemos sacado un informe desde Greenpeace de la cantidad de dinero que se invierte en, en misiones militares para asegurar el suministro de, de, de combustibles fósiles de, de la Unión Europea y, y en concreto de España. No, entonces, eh, vale, igual se destruirán empleos, pero es que tengamos en cuenta que, que lo que sostiene el sistema actual tampoco es nada justo para nadie. También tenemos que ser conscientes no solo de, de lo que se genera en terceros países, sino aquí mismo. no Y quería volver a traer el tema de, de urbano-rural, no porque muchas veces, en nombre de repoblar esa España vaciada, de generar empleo, que la gente no se vaya, se planean eh, soluciones que son muy falsas. Por ejemplo, las macrogranjas. ¿no? Estamos ahora con el caso de Noviercas, que dice que va a generar en, en Noviercas, en, ese, en esa zona, zona despoblada de, de Soria, no sé cuántos empleos, pero, pero ¿qué calidad de empleo y a qué coste? Y, y, y, vale, generará no sé cuántos empleos, pero toda la gente de la zona que no pueda beber agua porque está contaminada, ¿qué pasa con esa gente? Igual tendrá empleo, pero lo que no tendrá es agua. Entonces, bueno, pues, pues no sé, tendrás dinero para vivir, pero no agua para sostener tu vida. Entonces, bueno, ¿no? que Que, que el perder empleos, bueno, y por otro lado también y eh, enlazando con, con otra pregunta de qué es eh, lo que no estamos haciendo, ¿no? Son, son preparar planes de transición, porque también antes hablabas de, de las zonas ¿no? muy ligadas a, a la quema de carbón, ¿no? tanto zonas mineras como zonas cercanas a centrales de carbón. Ahí eh, también Greenpeace ha elaborado un informe en el que hablaba de cómo, eh, comparaba diferentes zonas, creo que era a nivel europeo, de zonas en las que con tiempo habían planificado el cierre de esas minas o esas centrales, y, y otras en las que ese, ese cierre no había sido planificado. ¿no? Y, y, y, y el resultado final era completamente diferente, porque en aquellos lugares donde se había planificado, se había invertido el tiempo, el dinero, lo que hiciese falta en, en transformar esos empleos, ¿no? Que, que no fuese un cierre repentino, sino que, bueno, venga, vamos a planificar esto, esto se va a tener que cerrar, vamos a ver qué hacemos con toda esta gente, con toda esta eh, zona que… Que, que depende de, del uso del carbón, aunque bueno, esas zonas, aunque tenían empleo también, la salud y la esperanza de vida, de esas zonas, pues, pues bueno, era la que era, ¿no? por todos los problemas de contaminación, eh, etcétera, que, que generaba. Y bueno, en ese informe se ve cómo en zonas donde esa planificación se hace de antemano, poniendo ese esfuerzo en una transición justa, poniendo el foco en, en, tanto en, en, en las condiciones medioambientales, pero también en los empleos de las personas, se puede hacer generando tanto empleo como el que se, se, se destruye. ¿no? La, la, creo que es el Observatorio Internacional de Trabajo, eh, ha dicho que, que aplicando las medidas para limitar la subida de la temperatura al 1,5 grados se pueden generar hasta 24.000 millones de empleos. Eh, eh, entonces, eso, que y, y, y aquí querría volver a. Al País Vasco, ¿no? aquí tenemos Petronor, hemos hablado de la empresa shecha sabemos que, que con el tiempo la era del petróleo y del gas se va a terminar, antes o temprano, queramos o no, porque o, sea, o, o acabamos con el planeta o el recurso se termina, porque el petróleo y el gas también a la velocidad en la que lo estamos consumiendo antes o temprano, van a, a, o sea, antes o más tarde van a, o sea, van a escasear y no vamos a poder... Tenerlo. Más que nada también porque son recursos que importamos, no son recursos que tengamos aquí. Y, y si se empieza a acabar, eh, no, no, los países que lo tienen no, no, no lo van a seguir exportando. Entonces, o empezamos a planificar cómo vamos a acabar o, o, o transformar, ¿no? porque, o, sea, o, o puedes cerrar Petronor, por así decirlo, o puedes transformarla, y convertirla en otra cosa, que no dependa de, de los combustibles fósiles. Y eso hoy en día es algo que parece intocable aquí, pero es que es una realidad. Antes o temprano va a llegar el fin del petróleo. Y, y tenemos que planificarlo, porque si no se planifica, eh, pues entonces eh, se dará un cierre repentino, todas las personas que ahí están trabajando se irán a la calle y, y ya está. Pero bueno, está demostrado que, que, que un sistema energético renovable puede generar, tanto empleo como el que se destruye de, en estas eh, industrias eh, contaminantes, no. Por lo tanto, eso. Pongámonos en marcha, empecemos a planificar las cosas realmente, poniendo el foco, no. Antes hablaba Laura de, del trinomio de economía, sociedad y medio ambiente. Eh, Creo que hoy en día, sobre todo, el, el, si lo vemos como tres patas de una mesa, ¿no? se ha puesto sobre todo el peso ¿no? en, en la pata de la economía. Pues, por favor, pongamos en el centro ¿no? lo que es la sociedad, las personas y los límites del planeta. Y vamos a pensar cómo dentro de esos límites del planeta podemos tener industrias que puedan sobrevivir generando empleo sin destruir el medio ambiente Bueno, pues eh, muchas gracias. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque a la una empieza eh, el, el debate central de, de este encuentro y no, no podemos empezarlo con retraso. Eh, espero que os haya parecido tan interesante como a mí, gracias a, a los tres por, eh, por el, las intervenciones y también bueno, pues por haber generado el, el debate y que esto haya, la, la tarea de moderar haya sido realmente fácil, así que nada, muchas gracias a todos y a todas.